Bienvenidos, esta es Tiffany Vlog desde Utah para el Mundo. Amigas, hoy estamos en la casa de unos muy buenos amigos. Son um, puertorriqueños y vamos a estar haciendo arroz con gandules. A pedido de todas ustedes. Arroz con habichuela, dice el amigo aquí. Así que las invito a ver este videito y a darme like, compartir, suscribirse y aprender. Bueno, vamos a empezar. Él nos va a ir diciendo... otra gente que te ama. Okay. yo no nunca me gustó, nunca me sale el arroz cuando hago ese proceso okay. no está saliendo tu cara así que ahora vamos a hacer un, un sofrito ok para el arroz no me pongas de esa cara te dijiste que no salga tu cara no salga ningún... No me mides con esa Vamos a echarle un poquito de bacon. A mí me gusta el jamón de cocinar. Okay. Como no tengo jamón de cocinar, y no quiero perder mi tiempo en ir a la tienda. Ahora. Y mandar a ciertas personas que se van a dar vueltas. Si no te molesta describirlo. Aceite al gusto. Okay. Aceite al gusto. Bacon. Eh, yo le eché lo que, lo que me quedaba en el paquete de bacon. ahora vamos a ir sofriendo esto hasta que esté un... Con hasta... aceite y bacon. Ajá. Y arroz y arroz... ¿Qué arroz? Ese es grano largo, porque no tengo mediano. El puertorriqueño usa mediano. Okay. Pero como aquí no se consigue el mediano mucho, yo uso el grano largo del costo. Estamos en los Estados Unidos con ella. Estamos haciendo la receta de Luisito arroz con gandules. Sí, es más caro, ¿no? Sí, más, más caro, caro. El, el, el más pequeño y el más barato El más barato sí. un poquito de pimiento morrón Al gusto también Ok El gusto mío es lo que quiere en el gusto <risa> y Ya terminamos Pimiento morrón, uh -huh. bacon, sofritamos Esto Hasta que esté bien sofregido Se ve fácil Dicen que el que no sabe es como el que no ve. Oh, y ahí viene el mojito el que no sabe vamos, si vamos a poner es. al gusto recaíto recadito. Oh, recadito. el gusto para mí son como dos cucharadas para esa cantidad más o menos de arroz. Okay. yo voy a poner igual con este, este es puro gusto así que se puede poner más, se puede poner menos esas son no sabe so, ni nada, es gusto. Para dos, ocho sí. personas, o son una cuchara una, tazas. una taza de arroz para... por persona y de agua también. Sí. Pero, pero es menos, o sea las personas no se comen una taza de arroz. Bueno, yo me la como, quizás Ola se la come, pero la mayoría de las personas no. Sí. Aceite, mojito. Aceite Recaíto, y el, el ají morrón, y, y el otro se llama Sofrito, sofrito uno se llama recadito y el otro se llama Sofrito. Con Percusme, son de la marca Goya, que hay en cualquier tienda aquí en los Estados Unidos. Sí. Ahí les pongo chicas, para que tomen nota, eh, vamos porque no quieren, les mostremos la cara. A mi marito ahí está San jorgito sí te dicen San Jorge, te mandan saludos. <risa> A San Jorge me lo bautizaron las chicas. Ahí está San Jorge que está haciendo un proyecto aquí ayudando al amigo. Nos han invitado a comer San Jorjito. Sazonador. Sazonador Goya. Goya. Le estamos dando mucha publicidad a Goya. A Goya, a ver Goya no. si se pone. Si es Goya tiene que ser bueno. Decía la tiene noche. que no, ser no. bueno. Se murió Don Francisco Goya, ¿quién es ese? No sé, pero si es Goya tiene que ser Goya. Bueno. <risa> a ver, Goya si se pone con Tiffany Blog. es para que le haga este color. Okay. Este tiene un ok. Y le da un poquito más de color. Si podés poner el paquetito para los que no saben, qué tipo es el que tiene.. Ah ok. Calconador. O sea, fácil, mira. Es. Vos no, salís, sí. no te preocupes, yo puedo poner un poquito de ajo. de este ajo? es al gusto también? Que puede ser este o puede ser o puede ajo el... picado a mano? Sí, o del no? molido, no. de cualquiera. El arroz o sea, para... tiene que ser este, no puede ser el parbolizado. Puede ser cualquier arroz también, pero cada arroz tiene su porción diferente. Ok. Ay, huele riquísimo. Ay, ya siento el olor, amiga. ¿Y esto qué es sería? O el frijoles, no, en Puerto Rico se llama habichuelas. Y pero podemos hacerlo con gandules, ¿verdad? Aquí usted le puede echar ahora mismo. Maíz, lo que le llaman el choclo, el choclo, gandules, habichuela, galbanzo y va a quedar el mismo arroz, lo único que con diferente grano. Okay. No cambia el sabor ni cambia la. con gandule les ha gustado. Muchísimas gracias. Ahora vamos a agregarle eh, la salsa Yo encuentro al abridor, lo estoy abriendo al estilo mi mamá. Sí. Sus amigas me dejan saber en la cajita de descripción si les gustó esta receta. Es una receta original pero hecha por no un hace, puertorriqueño. No se aceptan críticas, dice. No se aceptan críticas, dice, pero, pero puede dejar sus comentarios. <ríe> Muchísimas tener. gracias a Luis por su receta puertorriqueña del arroz con gandules, versión méxico-puertorriqueña, porque le pusimos... ¿Quieres grabar el acompañamiento? Frijo, pues vamos la... a grabar el acompañamiento, pero tengo miedo al perro, el perro no absolutamente nada. Saluda a San Jorgito, estamos aquí en la casa de unos muy buenos amigos puertorriqueños ¿No ¿No está el perro? Sí, aquí está, pero no hace absolutamente nada Ok Ahí viene Ahí No, no, no, no tengan miedo, que anda más huella Falto. Es como un crompis. ¡Vente acá! ¿Sí? Bueno, salimos primero eh, eh. Amiga, miren el ¿Balto? perro hey, yo le tengo miedo Ah, qué grande el perro Ahí le estoy temblando Si vamos con el dueño no pasa nada Qué bonito Vamos a ver el acompañamiento de este arroz Con andules Hoy es un día de celebración ¡Oh! ¡Tenés tu huertito! Ya, ya, arranqué la mitad de la mata porque ya.. Sí, el... ya te, el... te acaba. ¿Qué pasa? ¿Qué? No Ay, qué lindo. Es grande, pero es.. Bueno, no salgas, hija, si tienes miedo. Bueno, pues, Dayan tiene miedo. Es un perro, hija. Está moviendo la colita. Mueve la cola. No hace nada. Ay, es un lobo. Es perro, o perra. Yo quiero uno así grande. Mi perrito me está llorando ahora. No te hace nada, hija. No, se lo come este perro al tronco. Este San Qué bonito está tu patio. Bueno, vamos a grabar. A, te enseñaron bien los argentinos. Aprendiste bien, mi primo, mi primo. Amigos, esta es la influencia. ¿O oh, tu primo es argentino? Ya donde fuimos a monta Oh, cierto, me acuerdo la Navidad. Sí, no, sí, es cierto. Que era argentino el primo. Sí. Lo, bien, buen aprendido. Qué bien. Esto lo vamos a acompañar con arroz con gandule, con habichuela. Es el arroz con gandule versión habichuela. Se pega, no sabe bueno. Ya para mí ahí está seco. Puede secar okay. un poquito más, pero para mí ahí está bien ya. Ahí está llago. seco. Entonces ahora sí lo vamos a meñar para que se pegue, para que saque el de abajo y lo ponga arriba. En forma de. Para o sea, que si no se pega, no queda bueno. Es, esa capita que está ahí abajo, tiene que hacerla que está pegado ahí porque ahí encima es donde se va a cocinar el arroz perfecto si no no, no agarra el sabor puertorriqueño ahí. ese es el secreto del arroz puertorriqueño uh -huh. tiene gente que, que pegar. se preocupa porque si le pega esa capita no importa no, esa capita ahí. es lo más rico que tiene el pegado se llama. el no. pegado ya está le hago un hoyito aquí en el medio para que agarre un poquito de aire no es necesario todo eso son clichés disfruten ¿Y? sus papilas pupilas con este arroz puertorriqueño delicioso, envidienme, amigas. Déjenme sus comentarios en la cajita cómo lo hacen ustedes, si les gustó esta versión, qué Aunque opinan. A que seca un poquito más rápido. Vamos a tapar con un poquito de aluminio. Ah, mira. hago un poquito más de vapor y lo vamos a bajar a 4. Ya está. Y nada no más que hacerle más nada al arroz. Listo el arroz. 523 a las 6 ya va a estar listo el arroz. Vamos a estar a las 6 degustando esta delicia puertorriqueña. Voy a degustar esta delicia. Mi mm, cara lo va a decir todo. ¿Sabe? Está quemadito. Está perfecto en su punto. Delicioso. Delicioso. La verdad que pensé que el, el frijol le iba a cambiar el sabor, pero ni se nota. Es como si tuviera. Me encantó, amigas. Esta es la receta de mi amigo puertorriqueño. La preparó especialmente para ustedes. Esto es Tiffany Block con esta entrega desde la casa de nuestros amigos. Pasen un buen día, les saludo, denme dedito para arriba, hagan la receta. Sí. Les voy a dejar toda la receta con las medidas, lo preparan y me comentan en los comentarios. Así que muchas gracias, sí. Tiffany Block desde Utah para el mundo.